Bueno, buenas noches, eh, muchísimas gracias por venir, yo soy María Paula Malavasi, conocida como Lola, soy aquí la coordinadora general del lado B, que es el espacio en el que estamos, es el lado B de teorética, y eh, bueno, Lina. Hola. <ríe> Hola. Yo soy Lina Castañeda, trabajo con, también en los programas educativos de Teoretica y bueno colaboro con otras cosas también. Estamos aquí, bueno, para presentarles primero que nada un programa educativo que hemos iniciado este año, pero que esperamos que se convierta como en un programa anual que se llama Revisión de las exposiciones. Eh, queríamos nosotros empezar como a crear un poquito de historiografía de, de lo que ha sido la curaduría en la región y y a, y a raíz de esto pues empezamos como a, a, a diseñar estos talleres que tuvieran que ver un poco con la revisión, la, la, la una mirada más crítica a estas exposiciones que ya tenemos como cierta distancia como para valorarlas, y, y también pues darlas a conocer porque hay mucha gente muchos artistas quizás de la generación más, más nueva que más reciente que no, no está tan al tanto de lo que se ha hecho anteriormente y en realidad es como importante tener esta, esta historia eh, y esta revisión entonces bueno empezamos primero con Antiamérica y Mesótica eh, fue un taller de, de unos cuatro días y contamos con la participación de los, de los curadores de las muestras, leímos textos, eh, discutimos, contamos con una experta en mesótica, Tatiana Rodríguez, que nos apoyó y nos ayudó mucho. Ella está haciendo su tesis en mesótica, entonces también fue una oportunidad como para compartir con ella. Y en realidad fue, un, fue una experiencia bastante interesante, tuvimos unos ocho participantes de diferentes edades y generaciones y entre artistas, eh, o sea, gente muy variada y fue una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, hoy queremos como presentarles un poquito de lo que se discutió durante, este, durante estos talleres. A futuro planeamos seguirlos haciendo y ojalá... Revisar otras exposiciones, tal vez un poco más recientes, y, y pues ir creando un poquito más esta, esta historiografía. Bueno, empezamos con Anteamérica y Mesótica, precisamente porque son dos exposiciones como seminales, como muy importantes para la región, para arte latinoamericano en general, pero para la región Centroamérica especialmente. Eh, bueno, si quieres empezar. ¿no? Antamérica, eh, pues es una exposición curada por Gerardo Mosquera, Carolina Ponce León y Rachel Weiss. Eh, cubano, Gerardo Mosquera, Carolina Ponce León, colombiana y Rachel estadounidense. Y se realiza en Bogotá en el año 92, un poco con el, con el pretexto, con el incentivo de la conmemoración de los 500 años, eh, pero también tiene como una mirada eh, polémica o... Sí, de la, de, la misma, de, los, de la misma celebración de los 500 años, por así decirlo. Entonces, eh, pues es una exposición que hace una mirada de toda América Latina, por así decirlo, como que tiene el, el ideal de, de presentar una, una... como un reporte de lo que es el arte latinoamericano del momento, eh, pero siempre con el objetivo de de como cambiar el concepto de lo que se entiende como por latinoamericano, ¿no? como que buscaban de alguna manera siempre eh, pensar otras cosas, como salir de clichés o de cosas como que estaban en el imaginario, sobre todo del, del otro mundo europeo norteamericano. Entonces, eh, las, las, las citas que ven acá son citas del texto curatorial y de presentación del catálogo. Hay que decir también que nuestra revisión, pues es solamente casi que a partir de material como documental principalmente los catálogos de las dos exposiciones porque como comprenderán es como el material como de primera mano eh, y obviamente también las entrevistas que tuvimos con los curadores eh, pero esto tenía como, nos presentaba como un problema a la hora de, de investigar y, en el sentido que ninguna de las dos había visto la exposición ninguna de las dos exposiciones obviamente, éramos muy jóvenes ni, y por otro lado eh, pues nos acercábamos a las exposiciones siempre como desde un material, textos, imágenes eh, no sabemos cómo eran exactamente montadas las exposiciones entonces esto nos crea como una forma como diferente de, pues, de pensar la curaduría como tal. Entonces lo que ven las citas son como del mismo catálogo eh, y entonces sí, básicamente aspira como a presentar una imagen de Latinoamérica, del arte de América, de América Latina. Estas son eh, una muestra general de Antiamérica montada en el Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Costa Rica eh, porque la exposición se presentó por primera vez en Bogotá en el año 92 eh, y, y tiene odo por Europa y Estados Unidos y termina su ciclo en el 94, fue montada aquí en el museo entonces estas son como unas imágenes de las generales de la exposición Um, y cuando les hablaba que la exposición tiene como meta de alguna manera eh, agrandar el concepto de América Latina, eh, lo hacen de alguna manera con la intención de, de invitar artistas como de diferentes contextos, que de alguna manera se sale del imaginario de América Latina, entonces habían incluso indígenas norteamericanos o chicanos o artistas latinoamericanos exiliados en europa bueno ahí está un poco la lista que como ven es como súper grande Afri africano norteamericanos porque de alguna manera hacen como o sea conceptualmente los curadores lo ubican como latinoamérica y es una manera como de agrandar el concepto ¿no? como de desenfocarlo al, al, al arte como más folclorista o no sé como un arte también derivado del norte sí o sea en su momento esto en realidad fue un, un cambio en el paradigma que se venía manejando y era una de los de, bueno es uno todavía de los de las premisas principales de, de Gerardo Mosquera esta expansión del concepto de lo latinoamericano sí ahorita nos suena como un poco más normal pero en el momento fue una exposición muy polémica precisamente por esto no como que fue recibida en el medio como con gran polémica, hubo mucha gente que hizo comentarios como muy fuertes acerca de la exposición precisamente porque era como, pero no es latinoamericano un chicano, ¿no? o no es norteamericano un indio un indígena norteamericano, y causó como un un sentido. De... Eh, la otro punto importante de Anteamérica es un, se presenta de alguna manera en una posición al... Al arte producido en el norte, Europa, Estados Unidos, ¿no? Porque se carga siempre, el arte norteamericano está cargado como de, de esa um, idea de que es un arte derivado del norte, ¿no? Como que el arte local, de alguna manera, siempre quiere ser o trata de imitar el, las vanguardias o las diferentes expresiones de, del norte. Y de alguna manera. Um, eh, pues ellos tratan como de, de desenfocarlo de eso también asumiendo un poco como el concepto de antropofagia que es precisamente como asumir otra cultura y comerse literalmente, ¿no? Como hacer como una mezcla. Y de alguna manera esto ayudaba también a que el concepto curatorial fuera a integrar más o, o, o sea, todo tipo de expresiones culturales que hace parte que están que hacen parte de Latinoamérica entonces los artistas que escogieron eh, son súper variados o sea, son 27 artistas 26 perdón eh, de diferentes eh, geografías latinoamericanas y de diferentes contextos entonces lo que voy a hacer es presentarles algunos de los artistas, no todos porque serán demasiados, pero para que tengan una idea de, de, de cómo de que había la exposición Everald Brown es un artista jamaiquino eh, como de Rastafari y de hecho era sacerdote de una iglesia de Rastafari en Jamaica y, y ahí comenzaba a producir objetos para su misma iglesia ¿no? que era un poco un proceso más místico como esto que es un instrumento para ser tocado por cuatro personas y eran estos instrumentos eran revelados por sus divinidades en sueños y en, en momentos místicos ¿no? entonces eh, pues simplemente no era un artista como tal, pero fue incluido en la muestra, digamos, como que a partir de, de la mirada curatorial fue integrado precisamente porque alumbra otras cosas como, como que eran objetos místicos y sagrados, pero también muy, muy artísticos, muy cargados de estética. Y a la par de esto, digamos, estaban personajes como artistas mucho más consagrados como Luis Camitzer, que algunos de ustedes ya conocerán, es un artista uruguayo eh, como muy reconocido, conceptual, eh, y Camitzer ha trabajado, o la obra que se presentó en, en este momento es La Tortura, que habla sobre las torturas en, en la dictadura uruguaya. Ay, acá no se me fue el nombre, pero esta obra es del colombiano Antonio Caro, también un artista como conceptual muy importante, eh, y en esta obra habla precisamente de un personaje que es como, ha sido como escondido de la historia colombiana como tal, pero es un líder indígena como que luchó un montón y de hecho fue encarcelado miles de veces los indígenas de colombia por, por muchas épocas han sido perseguidos y violentados como desde como una fuerza del estado muy fuerte y de hecho fue asesinado eso. y en los 70 y esta su firma y antonio caro lo que hace es cogerla y dibujarla mil veces en mil paredes y como lo, lo saca a la luz nuevamente no Esta también es de Antonio Caro, pero Antonio Caro, digamos que en términos generales empezó trabajando como con como con la, como en cosas muy con las colombianas, pero también como penetración de, de, de cosas como comerciales muy de Estados Unidos o de otros lados que y vienen a influenciar como en la, en el, en la en el mundo popular colombiano. Eh, Enrique, Enrique Chacoya eh, es un indígena pues tiene como ascendencia indígena mexicana y como ven las obras pues mezclada como iconografía de Disney o, o muy popular en ese sentido y religiosa como católica siempre haciendo como comentarios como muy fuertes entonces su obra como que mezcla de la misma manera como eh, como representaciones de poder muy fuertes en la sociedad, digamos. Y Milton George es otro artista parecido como a Evelyn Brown, es eh, jamaiquino, no. Ay, lo olvidé. Bueno, es, eh, es pintor y hace estas pinturas un poco a lo faubista como primitivista incluso, y sin embargo tiene algunas pinturas como con una posición política o con una burla política muy específica. Todo esto lo estoy mostrando como uno de un lado y otro de otro de alguna manera, porque hay unos artistas como ven muy conceptuales y otros como muy naif, incluso como que muestran unas estéticas y unas cosas como que se reconocerían más como folcloristas incluso ya van a seguir viendo este es Guillermo Gómez Peña que es mexicano hace performance en, eh, y siempre está trabajando como con una cultura chicana de alguna manera entonces él, siendo muy joven se va a vivir a Estados Unidos y siempre trabaja con la doble identidad que presume vivir en, en Estados Unidos siendo mexicano Y esta es una frase que también saca del texto de presentación que escribimos que era y, y me parece como de hecho todo el taller estuvo gran parte basado en esta frase porque es como no sé para mí súper ilumina un montón y es que para avisar su originalidad se les demanda ser fantastic está refiriéndose a los artistas latinoamericanos no parecerse a nadie o parecerse a Frida y esto es un statement como muy fuerte que manejan durante todo el, el texto curatorial no como que tratan de no de no caer en el cliché que exotiza al artista latinoamericano eh, y de hecho es como una de las cosas que nos como preocupado un montón más porque de alguna manera al ver el catálogo vemos artistas que como ya han visto hasta ahora son muy eh, fácil de exotizar sobre todo cuando está junto con obras o sea es muy difícil hablar de exotización eh, presentando un, arti un artista que no es artista pero que es sacerdote rastafari y que hace eh, este tipo de pinturas y de, y de instrumentos, ¿no? Junto a un artista conceptual como Luis Camitzer, que, que tienen otro tipo de, de, de um, aproximación al arte, como otra manera. ¿no? Entonces, esta frase a mí personalmente, desde que la leí, me causó como una cosa muy fuerte, porque precisamente trata de no, de no incluir a estos artistas, ¿no? como salirse de la exotización. Y al lado veo en el mismo catálogo, digamos, esta obra que es de Marina Gutiérrez. Eh, es Neoyorrican, ¿no? y, y en esta clase hace como unos retratos de ella, pero como ven, no sé, a mí me parecen demasiado exotizantes, también demasiado Frida Kahlo. Este es un homenaje a Ana Mendieta, que es otra de las artistas que también está incluida en la muestra. Y bueno, de hecho, eh, como saben, en, la, en el taller tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los curadores, eh, uno de los cuales fue Gerardo Mosquera, y fue una de las preguntas que le hicimos como, ¿cómo no exotizar trayendo este tipo de artistas con los otros? ¿no? Como, y bueno, su, su respuesta fue como, eh, imagínense si estos eran los no exóticos. ¿no? Sí, como, o sea, le preguntamos que cómo abordar este tema de meter como un artista, por ejemplo, dentro de lo que se conoce como la tradición conceptual contemporánea, como Luis Kamnitzer, y esto meter como lo que lo que se denomina ya el outsider art verdad que es que es más estas expresiones un poco un poco más eh, autodidactas ¿verdad? Y, y entonces fue como o sea nos, nos básicamente nos dijo de imagínate si, si esos no si esos eran los los no exóticos cómo serán vistos los, los cuáles eran los exóticos y cómo se exotizaba en aquella época al artista latinoamericano entonces a, a nosotros eso como que nos puso todo en perspectiva claro. Sí, porque les decía, esto que les decía antes, como que mirarlo con la perspectiva histórica para nosotros de alguna manera requería como un trabajo que no sé qué tan fácil o qué tanto lo logramos porque al final cada uno estuvimos en la época, ¿no? O no vivíamos el arte en ese momento como como tal. Pero lo que quiero decir con todo esto es que no no eran, o sea, este comentario que yo hago de Frida y poner este cuadro no es en plan como simplemente como de como mostrar alguna queja sobre la exposición como tal, sino como tratar de ponerlo en el plano porque el texto curatorial presenta unos statements muy fuertes como que pueden ser como como muy agradables de, de ver en el texto, pero siento que un discu ese discurso, al ser trasladado a una exposición como tal, pues requiere, es que es muy difícil ser completamente como coherente o como tratar de resolver esos statements en la textuales en una forma como curatorial, ¿no? También hay que ver que digamos, el estilo de Gerardo Mosquera también es un poco esto de unir cultura y arte para hacer curaduría. Entonces, este, en términos como de incluir, por ejemplo, un instrumento rastafari era como una manera también de incluir cultura, no solo como objeto de, de, utilitario, sino también como parte de lo que compone el arte y, y las expresiones culturales de una sociedad o, o de un contexto, de una, de una región, como se quiera ver. Sí. sí, además es que, que es precisamente esto, como que trataban de iluminar muchas de las puntas de lo que conforma esta masa diversa que es Latinoamérica y es imposible no llegar como a exotizar por eso mismo, ¿no? como con aras de ampliar, el, o sea, si el statement era ampliar el concepto de Latinoamérica y mostrar diferentes cosas era como muy complicado no exotizar precisamente por buscar otro tipo de, de puntas, digamos. Bueno, Ana Mendieta es otra artista como muy conocida, muy famosa, que me imagino que muchos de ustedes conocerán. Ana Mendieta es eh, cubana que se va a, a Estados Unidos desde muy joven y hace este tipo de siluetas, se llama esta serie, eh, que son su cuerpo su, o siluetas de su cuerpo en, en, en el piso, en la horizontalidad. Sí. Esta historia también es parecida a la de Everald Brown, es eh, budista, eh, de vudú, y mm, es un sacerdote vudú que mm, se involucra un montón con la escena artística y, pero pinta digamos esto para en otro contexto y luego termina como exportado de alguna manera al medio del arte y se vuelve como este artista entonces eh, lo llaman -américa, ¿no? como es una historia muy parecida como de estas figuras que no eran como muy que no pertenecían al medio del arte y que no eran visibles por lo tanto son traídas como desde eso precisamente para alumbrar como otro tipo de, de, sí, de representaciones artísticas como ven es una pintura mucho más naif como que trae como a la mente un, unas expresiones más folcloristas o más artesanales o... y Carlos Rodríguez Cárdenas también es cubano y mmm, y sus pinturas también son eh, muy cargadas como muy políticamente y hacen siempre como oh, esta época hace relación como a la posición pues a la situación política cubana ¿no? entonces este es un cuadro que, que una serie de cuadros que juntos hace la palabra resistir acá lo traje algunos para, para ver como el comentario que hace con la pintura ¿no? Bueno, y eso es como mesótica, eh, perdón, en general eh, y lo importante de todo esto, bueno acá ya hacemos como el empalme que siempre hacemos con Lola eh, y es la razón de que hayamos hecho la revisión de estas dos exposiciones Ante América, como les comenté se, se hace en Bogotá itinera por varios lados y tiene como el statement de presentar una imagen global de América Latina eh, pero no incluye ningún artista centroamericano a pesar de que se incluye bastantes artistas del Caribe entonces eh, acá es donde aparece como mesótica ya que de alguna manera se le pregunta a Gerardo Mamosquera por qué no incluye artistas centroamericanos y él dice que no son visibles. ¿no? Entonces aquí empieza a <risa> bueno sí o sea la anécdota va más o menos así que durante el foro de que se hizo de anteamérica le preguntaron que por qué no se habían incluido y él dijo porque no son visibles no los conocemos entonces a raíz de esto el museo de arte y diseño contemporáneo que en aquel entonces estaba bajo la dirección de virginia pérez ratón y rolando castellón se propone como como una una meta eh, lograr esta visibilidad y la primera manera en que lo empieza como este programa de visibilidad, tanto a lo externo como a lo interno, porque también era una cuestión como de conocer Centroamérica, conocernos, es por medio Mesótica 2 una cosa importante es que mesótica era parte como de un programa anual que el Museo de Arte y Diseño había comenzado. Eh, la primera mesótica que fue en 1995 se llamó The American non Representativa, que lidiaba más que todo con expresiones de, de, de, de la pintura abstracta, en, en, pues en realidad era global, esta sí tuvo artistas de diferentes latitudes. La segunda que fue Mesótica 2, Centroamérica Regeneración, que se enfocó 100% en Centroamérica. Y la tercera que fue Instalo Mesótica, que también fue una visión más global, que, pero enfocada en lo que era la, la, insta, la instalación. Entonces aquí tenemos como los, los artistas participantes, algo que realmente hay que rescatar de esta labor que se hizo desde el Museo de Arte y Diseño fue que en serio hubo un, un programa de investigación, se viajó a los países, se conoció a los artistas, se visitó los estudios, se hizo realmente como por primera vez un archivo que documentara eh, qué era lo que estaba sucediendo en cada país, se crearon redes, que fue una cosa, pues es en realidad donde empieza a, a germinar todo, todo una, un... Una, una red de trabajo a futuro, eh, empieza eh, durante Mesótica. Y esto fue, fue en realidad como, la, era la primera vez que se hacía, eh, fue desde el Museo de Arte y Diseño de, de, de, en San José, apoyado por el Ministerio de, de Cultura. Entonces fue, en ese momento marcó realmente un punto importante eh, en lo que fue la construcción de un imaginario de Centroamérica como un espacio de trabajo para las artes visuales. Eh, yo, yo, pues a mí me gusta pensar que este es el momento en el que realmente empieza ya la consolidación de lo que Virginia Pérez llama esa ficción operativa que es Centroamérica que es una, una plataforma sobre la cual eh, empezar el trabajo de lo que se está creando en, en las artes visuales, bueno en las artes en general en, en Centroamérica Bueno ahí está un poco la, la historia de, de Mosquera esto viene del catálogo, el catálogo de hecho se le dedicó a Gerardo Inclusive se invitó a Gerardo a, a, a que oyera la muestra, a que visitara, a que participara del foro. Y en realidad los comentarios que él dio fue, fueron bastante positivos. Él quedó bastante sorprendido con, la, con, lo que, con lo que había visto, sobre todo como con, bueno, con el montaje. Dice que la museografía fue, fue de gran calidad. Y, y sí tuvo un comentario interesante eh, que, que dijo que que es un poco peligroso crear curaduría a partir como de esta idea de lugares o regiones porque se corre el riesgo de crear como un gueto en el arte entonces de hecho durante la durante la, el taller le preguntamos a gerardo también como si él fuera a hacer una exposición así como de arte latinoamericano hoy en día como, que, o, o si fuera como a replantear ante américa qué haría y él fue muy pues entre bromas y, y realidad nos dijo un poco que él se opone al 100% a la curaduría que, que, que trate como con una región, como con un espacio geográfico, eh, que irónicamente y paradójicamente él ha terminado siempre como haciendo curadurías acerca de arte latinoamericano, pero que en realidad es algo que él no volvería a hacer, no no no está como dentro de su... su su creencia, sí su interés o su creencia curatorial por ponerlo así bueno estas son vistas generales del museo de arte y diseño como fue el montaje en aquel entonces, esta es la sala 1 ahí tenemos bueno Pablo Suizi Luis González Palma en el fondo y aquí en el primer plano Carla Solano para explicarles un poco de dónde viene Mesótica, el nombre en realidad fue una fue, fue conjuntando dos, eh, dos palabras, Mesoamérica y Exótica. Y desde la primera, Mesótica se, se planteó como una pared geopolítica sobre la cual explorar las artes visuales. Es interesante aquí donde dice como… Eh, un soporte circunstancial para un primer encuentro ubicado en un punto entre el norte y el sur, un punto de Mesoamérica en una región polimorfa y en verdad desconocida pero no totalmente exótica estas también son vistas generales de, del, del museo, estas son imágenes de archivo que nos encontramos durante el proceso imágenes de la inauguración inclusive y bueno, voy a tenerme un poquitico eh, pues en realidad los lineamientos curatoriales eran muy similares, era, era eh, en versión anteamérica de hecho los curadores lo dicen como eh, es una exposición que se plantea agarrando un poco la, esta idea que hizo eh, antiamérica de expandir y, y pensar más allá de lo latinoamericano y es en realidad una curaduría bastante abierta. Una cosa que comentamos con Tatiana Rodríguez, que fue la, la experta, ella dice que ella siente, viendo las obras pues que se escogieron, que ella siente que fue más más que todo como una selección de los artistas y no tanto como de diálogo entre las obras mismas, que se seleccionó los artistas y a raíz de eso se, se seleccionó obras, pero en realidad fue como más una selección de artistas eh, a manera de, de visibilizar lo que pasaba en cada en cada lugar y con cada y en representación pues cada artista. La selección fue bastante, eh, pues, variada, o sea, como que fue bastante eh, ecuánime, pues, es que vimos que en Anteamérica, por ejemplo, como fue hecho en Colombia por el Banco de la República, habían muchos artistas colombianos, en, en Mesótica fue, hubo bastante variedad y una de las cosas que llamó la atención era como la presencia de, de las mujeres que sin medios planteárselo, había muchas m, artistas mujeres creando propuestas interesantes eh, yo, se, se me olvidó decir una cosa importante ante América que es fundamental también para Mesótica es que otro statement eh, curatorial era no tener cuotas por países mm -hmm. ahora nos suena un poco como, bueno, obvio pero en el momento era como mucho más como on sobre todo si vas a plantear una exposición de, de América Latina, como tener una representación por país no ellos la plantean así, en Mesótica también ¿no? uh -huh. Sí, o sea, fue como muy, muy abierto en ese sentido y otra de las cosas era como que digamos ya a nivel de montaje Rolando Castellón en realidad es, es una pues es un, una persona muy intuitiva, entonces él lo que hizo fue más que todo ver cómo funcionaban las obras dentro del espacio y como en la interacción con el espectador, eh, él dice que en realidad no hubo una, un diálogo entre las obras, que es lo que buscaba era más que todo un diálogo con la obra, el espacio y el espectador, no, que, no, no un diálogo entre las obras mismas, entonces también como a nivel de montaje eso también era como importante señalarlo. Es interesante porque digamos Mesótica es la primera vez que se hace una curi, una curaduría de, de arte centroamericano desde adentro, o sea, así lo plantean los curadores y, y era una manera como de revocar ciertas ciertas ciertas concepciones que se tenía acerca de la región que venía de, de, de pues venía saliendo un poco de este de esta época de, en conflicto, verdad, de guerras. De, un, de una intervención militar bastante fuerte dentro de los diferentes países. Entonces existía a nivel global esta percepción de una región bélica. Y Mesótica lo que quería era como ver más allá de esa concepción que se tenía. Habían habido otras exposiciones acerca de arte centroamericano, quizás como la más la más sonada en estos momentos es Land of Tempest, Tierra de Tempestades no incluyó todo Centroamérica pero sí eh, creo que eran Nicaragua, Honduras, Guatemala eh, interesante también notar que muchos de los artistas que estuvieron en esta muestra también estuvieron en, en, en Mesótica 2. entonces uno de esos artistas es Raúl Quintanilla esta obra de Las Voces del Monte y después Arseñales que fueron, bueno, fueron obras, de objetos intervenidos y realmente como con una, un fuerte, fuerte elemento de los conflictos que sucedían en Nicaragua en ese momento. Que es interesante también que, si bien no, los curadores no plantean como una temática, si existe como primero un lineamiento como de, de cierto, cierto nivel de, pues una referencia a lo que es la violencia, obviamente veníamos como de un contexto bélico bastante fuerte. Y después, otro, ahí vamos a ver un poco más, por ejemplo, esta. De priscila monje que virginia de hecho lo hace muy claro que es en costa rica quizás no se nota tanto el la presencia del contexto dentro de las obras eh, como como si lo si se nota por ejemplo en los creadores de guatemala o de nicaragua pero dentro de esta como idea de violencia esta obra de priscila tiene las sentencias de muerte eh, que eran de parte del código de de, no, de, de código penal de de la, de de la durante la fundación de Costa Rica pues entonces ella lo que hace es que lo lo, lo borda ajá, sobre estos estos paneles que se ve como una cosa como muy bonita muy linda verdad pero en realidad las sentencias de muerte son súper fuertes como muy tienen un, pues una, un componente de violencia, entonces también es como este comentario de que si bien Costa Rica se ve como el, el lugar quizá más pacífico, también existe un, un nivel de violencia sobre el cual se fundó el país. Y por ejemplo, esta esta esta obra de Isabel Ruiz, que es muy interesante notar que digamos en el catálogo, esa es una cosa que también nos topamos nosotros a nivel ya como de investigación histórica, que hay ciertas discrepancias. Entonces en el catálogo se le se le refiere como historia sitiada, pero también como Río Negro. Eh, según lo que Tatiana nos contó, porque ella también como que estaba, le comentamos esta, esta inquietud, y ella nos dijo que, que ella considera que la obra se llama Río Negro y que es de la serie Historia Sitiada que venía trabajando Isabel Ruiz. Entonces, esta, esta obra también es un, es un comentario acerca de una aldea que se quemó, bueno, una que quemaron los militares en, en Guatemala, una aldea de, de indígenas. Y la obra es como con carbón vegetal, muy importante que fuera vegetal, y las sillas se quemaron en un acto... Ajá, un acto previo al, al, a, la, a la instalación que también le agrega como algo interesante, como un poco también performático, ¿verdad? bueno, otro, claramente otro, otro de, las, de las cosas que se pueden ver un poco dentro de las obras es esta idea de identidad, tenemos esta obra de Pablo y que él, él es guatemalteco pero en realidad nació en México es hijo de padres inmigrantes, entonces tiene un poquito como, como también esa, ese cuestionamiento de, de, la, de su identidad como centroamericano como guatemalteco y como ciudadano del mundo también entonces esto se llama Pieles Importadas son de los libros de lata de que tienen como una textura de como, como, una, como piel arrugada, digamos, y esta instalación, bueno después lo vamos a ver, pero esta instalación se, se pone enfrente como de unos estos dos estas sombras que se ven ahí a la derecha, son otras son, es otra obra que son dos eh, trajes de, de hombre y de mujer, más adelante salen completas. Bueno, Regina Aguilar, requién por las horas perdidas que ya como a nivel más eh, formalista podemos también ver ella utiliza esta piedra volcánica que es típica del, del para la y la utilizaron mucho los indígenas para ya fuera las, sus piezas eh, utilitarias durante pues precolombinas entonces como los metates y así. Y esta de Moisés Barrio, Barrios, eh, la primera guerra de las bananas es la serie, que también hacía como un comentario acerca de la posición del artista de las repúblicas bananeras, ¿verdad? Eh, en contraposición con todo lo que es este el el circuito o el mercado del arte, eh, cuál es su posición como, como creador, como artista bananero eh, dentro de este de este sistema. Algo súper importante es que Mesótica, ya que se quería como dar a conocer el arte centroamericano, itineró por varias ciudades en Europa. Eh, la primera fue en Madrid, que estuvo en Casa de América. Este es el montaje. Ahí vemos a Gerardo. Después estuvo en Roma, en el Instituto Italo-Latinoamericano. Bueno, ahí, ahí se ve un poco la, la obra de, de Pablo Suisi. Ven, qué interesante, digamos, esa es la obra de Isabel Ruiz, historia sitiada hoy, o Río Negro, y, y bueno, sí hubo como ciertos conflictos en cuanto al montaje, entonces ahí no, pues el carbón vegetal es muy reducido, no están las sillas, esto también como que pues fue también un, un… en realidad fue como un acto de heroísmo llevarse estas, estas piezas y, y que viajaran por tanto tiempo… Eh, por Europa, estuvo casi un año, tire, más de un año, yo creo, itinerando, y estuvo ahí en varios, en varios, en estos lugares que les, que les estoy comentando. Pero también a nivel de montaje, pues no viajaron todas las obras que se presentaron en el Museo de Arte y Diseño, solo algunas escogidas, y en ciertos lugares, como que hubo hubo una falta de montaje, también hay que ver que, digamos, el que el que viajó fue Luis Fernando Quiroz, que en aquel entonces estaba encargado de diseño y del centro de documentación del MAC y el montaje en realidad había sido como algo muy de Rolando Castellón, una cosa muy de, de su intuición en cuanto al espacio. Entonces, también hay que ver que bueno, el montaje hoy en día sí se respeta muchísimo más lo que es el, el posicionamiento de las obras en cuanto a lo, a lo que eso genere, pero en aquel entonces era, era un poco más como de como empírico, tal vez. En Turín fue, pues el, a raíz de que estuvo en Roma, el Dox Dora, que es un espacio industrial en Turín, estaba como reconfigurándose como un espacio cultural y quiso traer la muestra a Turín. Entonces les dieron un espacio, pero era una bodega súper industrial, las paredes estaban sin, sin pintar, en realidad fue un espacio bastante decaído, entonces ahí hubo que hacer por parte de los mismos, del mismo equipo del, del Museo de Arte y Diseño que viajó con las obras, tuvieron que inclusive pintar paredes y todo, y estas son las las, las imágenes que tenemos, en realidad eso fue otra como limitante con la que a veces chocamos, que digamos, en, en términos de documentación a veces cuesta un poco más, las prácticas de documentación hoy en día son, son mucho más, o sea, se les da mucho más importancia. Estas imágenes, por ejemplo, están súper oscuras, pero pero bueno, es, eso es lo que tenemos de más o menos cómo era el montaje. Cosa interesante, en Italia se le dio una como una visión de que, como contrapuesta a los artistas norteamericanos, entonces en ese sentido como que se perdió un poco el, la, la intención de mostrar Centroamérica como una región de, de creación de artes visuales, porque la prensa lo tomó en comparación con Estados Unidos. En París estuvo en la Maison de la América Latine, vean la, el montaje por ejemplo de la obra de, de Quintanilla, o sea los monta en términos de montaje como si sí, a veces habían como unas cosas de, de que no, no, no se respetaron pues, y finalmente estuvo en Appleton, en, en los Países Bajos. Y bueno, más o menos como ese, eso fue mesótica, eh, hay que tomar, yo creo que lo importante de esta exposición es que fue más allá de ser una, una curaduría, una exposición, fue en realidad un programa de visibilización de Centroamérica de los artistas, fue una, una tarea bastante grande, emprendida eh, desde Centroamérica y, y en realidad como que sentó las bases para mucho del trabajo que hacemos hoy en día en la región y, y quizás pues por eso es que, que quisimos re, revisitarla retomarla estudiarla más a profundidad el taller pues más bien con cuatro días nos quedamos cortos entonces aquí estamos tratando de hacer un pequeño resumen porque en realidad sí es sí, sí son como exposiciones bastante que dan mucho y había bastante pues había material como para para discutirlas eh, no sé si quieres decir algo bueno sí que fueron como muy importantes precisamente por lo que les decía al principio no como que hicieron una región básicamente mesótica hizo la red de trabajo como con los, el resto de países y, y de alguna manera o por lo menos así lo sentíamos mientras estudiamos como que en relación al trabajo de virginia de la civilización y del trabajo muy específicas bueno yo creo que podemos abrir el espacio para preguntas o comentarios o no sé si alguien quisiera decir algo Buenas noches, yo me llamo Magda Zavala y soy investigadora de literatura centroamericana con un programa de, de, de investigación que se inició en 1985 con un equipo de profesores de la Universidad Nacional. En 1995 fundamos el programa que se llama Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana y ese año invitamos a Vicky Pérez Ratón a la Universidad Nacional para proponerle que la mira de los trabajos sobre artes visuales fuera Centroamérica, porque estamos promoviendo nosotros la observación de Centroamérica como área cultural. Entonces, celebro mucho yo la trayectoria de Vicky Pérez y todo este incentivo a la visibilización de los artistas plásticos en la región muy al contrario de lo que opina este personaje que ustedes entrevistaron sobre que no hay que investigar zonas en realidad todo lo contrario opinamos nosotros si no nos vemos nosotros desde dentro entonces somos objeto de la investigación de otros y Centroamérica ha tenido ese triste destino, hemos venido a ser observados, observados por distintos estudiosos del mundo y nosotros no nos hemos mirado desde dentro, entonces me parece sumamente importante el rescate de, toda, de todas estas, estos fenómenos que son eh, en realidad material para nuestro análisis, profundizar sobre por ejemplo las temáticas que se van planteando en las distintas exposiciones nos arroja una información muy valiosa sobre los intereses del momento los, y los llamados de la cultura del momento porque los autores responden a esos llamados de lo que se llama contexto ¿verdad? contexto político, con, contexto social, etcétera pero que en realidad también se encuentra dentro de las obras como vemos aquí entonces, ese era un aspecto que quería mencionarles. También me, me interesó muchísimo lo de la, la presencia de las mujeres porque efectivamente también en la Universidad Nacional hicimos un estudio en el que publicamos en el año 95 sobre historiografía literaria de América Central y llegamos a esa misma conclusión. Las mujeres estaban excluidas de las historias literarias y yo quisiera entonces felicitarlas por este trabajo y pedirles si es posible obtener un, un trabajo escrito o el resultado escrito, si existe y si no existe entonces convocarlas a hacerlo porque todo, todo este, este trabajo es elocuente en sí mismo eh, y, pero la palabra escrita sobre, sobre los materiales pues es otra manera de preservar y ahí con la reflexión de promedio, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, bueno a, muchas gracias a, Gracias por el comentario. A, a manera como de memoria, eh, sí, por ejemplo, estamos documentando la charla para que quede disponible en línea. Ahí se va a poder accesar a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com/teorética. Y por otro lado, ya a manera de, de algo escrito, pues eh, no está contemplado. Sin embargo, Tatiana Rodríguez, que es la que en realidad está haciendo como la investigación más a profundidad, eh, está a punto de presentar su tesis y, y, y publicarla durante los próximos meses quizás por medio de ella se pueda obtener bastante más información y, y en realidad el trabajo que ella ha hecho es uno de, de rescate de una arqueología del, de, del archivo impresionante entonces ahí eh, habría que ver si eventualmente eh, eh, va, va a haber esa publicación eh, nosotros en realidad como que no, no, no lo podemos no lo tenemos contemplado en estos momentos tenemos como lo que, de, lo que sí dejamos aquí en el archivo de teorética ya manera como de archivo físico fueron pues la, el, todo lo que recopilamos, el material que recopilamos las imágenes, eh, los, los, la prensa, lo de, los periódicos los eh, textos críticos, textos críticos eh, no sé qué más. Eh, bueno, a mí me gustaría saber, conocer un poco cuál fue el perfil de las personas que vinieron al taller y qué edad tenían y, y un poco oír eh, la experiencia con esas personas en el intercambio, ¿verdad? De, de un trabajo concentrado de, de dos días, ¿fue? Fue, Fueron cuatro días. Cuatro días. Sí. Bueno, estuvo muy variado. Sí tenemos unos artistas eh, de yo una eh, especialmente había vivido las exposiciones que también fue como una luz como súper refrescante porque ella se acordaba de cosas no co había conocido a mosquera en su momento y a virginia y demás personajes eh, que protagonizaban digamos estas exposiciones pero también teníamos gente muy joven como que está en, en la carrera y de historia del arte antropología también teníamos un extranjero un español que también se dedica a la gestión cultural y curadurías entonces también su mirada era como desde afuera bueno yo también soy extranjera entonces, eh, pero latinoamericana, colombiana. Entonces también teníamos como unas miradas como muy diversas en, en, en el grupo, y yo creo que eso enriquecía también como, como el debate y, y lo que leíamos. Eh, Tenemos una como un método muy de escuela muy rígido, un poco porque íbamos leyendo texto por texto y discutiendo como de a poquitos, ¿no? Y, y, y metiéndonos como en las dos exposiciones con, con las herramientas que teníamos, básicamente. Sí, de hecho, o sea, bueno, una de las chicas ni siquiera estaba, ni siquiera había nacido cuando las exposiciones eh, se. Sí. Entonces, también como que en ese sentido, como crear contexto. Eh, y también, eh, pues nadie era realmente como académico, eh, no, eh, no eran particularmente cercanos a la curaduría, por ejemplo. Entonces, por ese, por ese lado también hubo un poquito como que empezar eh, pues desde abajo a construirlo todo. Para nosotros, como proceso investigativo, fue una cosa maravillosa. Eh, nos, realmente nos, nos metimos a, al archivo a buscar, a leer un montón eh, inclusive el, bueno, el contacto con, con Mosquera y con Rachel fue bastante interesante también eh, a nivel como del, del discurso que ellos manejaban eh, sí, entonces pues, la dinámica fue, fue en realidad fue muy bonito fue muy fue divertido en realidad, porque era, era una cosa muy de discusión, muy variada que yo creo que es también parte de lo que queremos desde el, desde, el, desde el programa educativo, queremos que sea dinámico, no solo que sea como clases seminales ahí, ¿verdad? Entonces, sí. Eh, las, eh, todos los documentos y lo, los textos, los lo que dejaron... Eh, o lo que sacaron de los archivos, ¿lo tienen disponible en, como en un paquete o como o tienen libros o está online o algo así? Lo recopilamos en un AMPO que quedó aquí en el archivo de, de Teorética. Entonces, sí, las imágenes, la mayoría están en digital, tenemos algunas en, en pues impresas, pero sí son ya como parte de, del, del, del archivo de, de, de Teorética y, y está aquí disponible. Eh, si quisieran venir a consultarlos, cuestión de hablar con nosotros, escribirnos, es, bueno, me pueden escribir a mí, a lola.teoretica.org o llamar al museo y nosotros se los podemos tener disponibles porque en realidad la idea era esa parte del taller, también era como recopilar, un po como juntar un poquito lo que está como por todo lado también para crear ese archivo que hay que decir es que los dos catálogos hacen parte de la biblioteca eh, el de Mesótica además es súper difícil de conseguir, creo yo y el de Antiamérica está online pero también está acá en físico por, por si te apetece no sé si tienen algún último comentario, o alguna pregunta bueno bueno, yo creo que podemos cerrar aquí invitarlos a que se acerquen más a, a, a utilizar la biblioteca, a utilizar nuestros recursos, a que vengan a nuestros eventos. El próximo es el próximo miércoles que tenemos… ¡Ay, Edgar, por favor! Sí, bueno, yo yo, en realidad es decir, yo recuerdo el, esta época eh, y recuerdo Anteamérica, recuerdo la mesótica abstracción recuerdo la mesótica, eh, y la última que fue el, la instala mesótica que fue como la culminación de un, de un proyecto, ¿no? es decir eh, es curioso digamos la selección que es, vamos, hay un buen sentido digamos de haber seleccionado esas dos porque esas dos, una, una responde a otra, hay un tema hay un tema de, ok aquí hay una pregunta ¿Dónde está Centroamérica? Bueno, acá está la respuesta, ¿verdad? Entonces, eh, y bueno, después de eso, eh, temas centrales, ¿no? Que sería como la, es decir, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? Entonces yo creo que digamos que de manera de contraseñas eh, es importante eh, repensar, es decir, que en este proceso estamos cercanos a unos casi 20 años. O sea, en el 2015, por ahí vamos a los 20 años, ¿no? Sí. Y que la pregunta que, que, que, se, que se, vamos que se, eh, es decir que se continúa detrás de ella es que de alguna forma se ha, se ha, o sea, se ha, se ha seguido preguntando sobre, o sea, qué con Centroamérica, qué con el área, qué con esta cartografía, ¿no? Qué con qué es lo que sucede ahorita. Así que estas son, una, son, estas son preguntas que no, o sea, no necesariamente podríamos responder concretamente y digamos con pero creo que hay suficiente material como para pensar de que, bueno, esto ya es, en algún sentido. Eh, bueno, algunos de nosotros tuvimos la ocasión de poder debatir este tipo de preguntas, este tipo de cosas con, con Vicky. Yo recuerdo alguna, alguna, es decir, alguna conversación con Vicky hacia los 2000, al principio de los 2000, donde justamente, es decir, el, el, el tema de esa visibilización, vis visibilización ya era una, una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué con esto? Y creo que, bueno, la segunda eh, si revisión de temas centrales, eh, digamos que arroja otra serie de preguntas sobre esto, que nos sigue, es decir, nos sigue pensando el tema del territorio. O sea, ¿cuál Centroamérica? ¿Qué Centroamérica? Que fue una exposición que se, que se lanzó desde el Museo de Arte y Diseño también, bajo la eh, coordinación y curaduría de dirección de Ernesto Calvo era justamente es volver a repensar esta, esta, esta idea de región ¿no? y yo podría entender un poco es decir las preguntas eh, o las desde dónde está pensando Gerardo cuando él piensa eh, es decir no mirar eh, no pensar el, el sitio eh, sino más bien reflexionar porque hay una relación entre entre centro y periferia que, que sigue marcando, no? Digamos esta esta relación, si empezamos pensando en ir al centro, entonces ¿cuál es el centro? De repente en alguna otra ocasión con, con Tamara, pues pensar el centro era justamente pensar nosotros mismos y de allí un proceso de hacer los temas centrales, de, es decir, un proceso de volver a mirarnos antro, entre nosotros, revisar esos reflejos que, que tenemos con el resto de Centroamérica y bueno, y cuáles, son las, y cuáles son las relaciones que existen en la actualidad, cuáles son las conexiones que se han, que se han ido, digamos, construyendo a partir de eso. Era simplemente un comentario una muy buena manera de terminar como siempre con una pregunta pero sí, eh, yo creo que también estamos como precisamente continuando en este proceso y bueno, parte de por qué queremos mirar hacia atrás es pensando en mirar hacia adelante entonces eh, hacia dónde vamos o en dónde estamos también inclusive eh, muchísimas gracias no, yo quería decir una última cosa en relación a esto que acabas de decir y creo que y, y lo que tú comentaste acerca de pensar la región y de alguna manera y creo que es como el enfoque que se está teniendo teorética ahora es un poco no dejar de pensar en la región, evidentemente seguir enfocando y seguir pensando qué pasa acá precisamente, pero siempre con, con mirando como a otros lados, ¿no? Como no mirando en relación debir, derivativa como la Anteamérica, sino de alguna manera Hacer conexiones, hacer alianzas o, o, o mirar exactamente qué relación pasa con contexto local en otros contextos, ¿no? Como, o sea, el mundo está como, es una red donde puedes encontrar como espejos en relación a muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es como una forma de ampliar un poco más como los conceptos y, y, y enriquecer el, la producción de todos lados, ¿no? Y, y, la, y la manera de entendernos a nosotros también, o sea, entendernos pensando en este contexto. bueno, yo creo que muchísimo. ahora sí, nadie más en eh, eh, ¿no? el contexto de la mesótica en el contexto de mesótica eh, se da en un momento donde el, eh, es decir, la pujanza del de nacimiento de la red de internet eh, es decir, suscitaba una serie de, de cosas que hoy en día ya nos pregunta o sea, ya es decir, la red ha in, se ha instalado y digamos que esa ubicuidad, digamos, de, de o no necesidad de un espacio real sino que un espacio como un imaginario en un espacio afuera de, de nosotros nos conecta y nos hace digamos visibles de alguna otra forma la pregunta digo es decir no son las mismas condiciones por eso la pregunta sigue siendo importante digo sigue siendo importante porque finalmente como dice la doña Zavala doña Magda Zavala si no me equivoco verdad este es decir si ¿sí importa el aquí si ¿sí importa lo que está sucediendo aquí importa también cómo nos ven desde afuera pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder, es decir, eh, pensar nuestro aquí y nuestro ahora porque finalmente nada de lo que digan otras personas afuera va a ser comparable a lo que nosotros podamos pensar desde aquí uh -huh. y hacer desde aquí uh -huh. y esa es una parte importante de todo eso uh -huh. Bueno, solo yo estoy de acuerdo con eso y, y creo que, que es un poco la tónica general que la globalización a la que la globalización nos ha llevado, ¿no? Que es que dado todo este macro que tenemos, centrarnos en, en las micro políticas, micro espacios. O sea, creo que en el fondo están tomando más importancia aún los espacios locales, ¿no? Que es un poco lo que creo que queréis expresar y lo que tú también dices, de o sea, pensar lo micro en lo, en lo macro. Uh -huh. para bueno la verdad muchísimas gracias por, por esta dinámica la conversación estuvo súper enriquecedora gracias por acompañarnos Espero que se mantengan conectados a, a las actividades que estaremos llevando a cabo. Les iba a contar que de hecho el próximo miércoles tenemos un documental María en tierra de nadie que habla precisamente sobre las migraciones de Centroamérica hacia hacia el norte. Sigue dos historias, eh, la de una madre que busca a su hija y la de dos muchachas que deciden irse a, a, a vivir a, a Estados Unidos. Eso va a ser aquí eh, a las 7 de la noche igual el próximo miércoles, entonces quedan todos invitados y muchísimas gracias.